Conversión de un Volkswagen de gasolina a 100% eléctrico en 3, 2, 1. ¡Vámonos! Hey Electromovers, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otra serie de videos de Electrones en Movimiento en donde vamos a ver paso a paso la conversión de un Bocho, el querido Bocho mexicano. De un motor de combustión a 100% eléctrico Es el que tenemos acá atrás Se los voy a mostrar en un momento Para que vean cuál va a ser la evolución Cómo va a ir cambiando Pero bueno, aquí lo tenemos Como ustedes saben, pues aquí en México El bocho es súper querido eh, es, es tema de pasión por algunos eh, La mecánica de estos vehículos Se dice que es muy fácil Lo cual voy a, a investigar que yo no sé, no sé de mecánica pero bueno, vamos a desarmar el motor lo vamos a bajar, lo vamos a tratar con cariño porque sabemos que es muy querido y bueno, sabemos que es un auto muy noble y es por eso que vamos a hacer la conversión ok, entonces bueno, vamos a ver el bocho para que ustedes lo conozcan vengan, pásenle por acá pues es un bocho modelo 1990 recién lo adquirí entonces bueno vamos a ver la máquina Ay, aquí está la maquinita un motor 1600 carburado este carburador y bueno próximamente este motor es el que vamos a, a reemplazar por uno 100% eléctrico como ustedes ven muchas cosas hay que detallarlo veo que por ahí está tirando aceite por ahí no sé si se alcanza a ver pero bueno todo eso va a desaparecer esa es la idea que podamos manejar con una situación más verde, más sustentable y aquí lo tienen bochito hay mucho que hacer en el interior eh, ya le mandamos a, tapiz, a tapizar los asientos como ven no trae nada de tapiz ahí alrededor eh, el piso pues está no, no tiene agujeros está en buen estado sus tapas hay que ponerle esta se la puse ayer y en eso estoy le vamos a poner las demás tapas pero pues aquí está aquí está el bochito que se convertirá a 100% eléctrico próximamente. ¿Qué les parece? Se va a llamar Electrolito. <ríe> no sé a ustedes qué les parezca el nombre. Pero así eh, se me ocurre. ¿Ustedes qué opinan? Electrolito será el nombre de este nuevo vehículo 100% eléctrico. Bueno, pues aquí está. Ah, miren esa, esas manchas de aceite. Son las que eh, había tirado ayer. Pero bueno, todo eso va a desaparecer. Porque lo vamos a... Cambiar a 100% eléctrico Bueno pues la idea entonces eh, es instalar un kit de 72 voltios de corriente alterna De la marca Empower Es, es igual al que instalé en mi pointer Es el kit que de hecho eh, tenía instalado en el pointer Pero como he comentado en videos pasados el pointer es un tanto pesado Y entonces el rendimiento que me daba eh, en relación voltaje-corriente pues eh, no, no, no me gustaba, no era la adecuada y por eso es que tenía una autonomía baja. La idea es experimentar entonces ahora con un bocho que es pues, ligero, ustedes lo conocen. Eh, entonces, bueno, vamos a instalarle el kit de 72 voltios del pointer, lo vamos a instalar en el bocho. Y la idea pues, es instalar un banco de baterías de litio para mantener la ligereza y, y pues tener la mayor autonomía disponible con la configuración que, ten, que tenemos, la idea es instalar un, un banco de baterías de litio de 72 voltios pero de 100 ampere hora de litio, entonces bueno eso nos va a ayudar mucho en el desempeño en general del vehículo, y bueno pues bienvenidos sean nuevamente a la serie de videos para convertir un bocho de gasolina a 100% eléctrico, llamado electrolito, Así que bueno, no se pierdan los videos Vamos a darle, vamos a desmontar todo Vamos a empezar con la conversión Venga Bueno, pues vamos a empezar a desarmar el motor ahorita Quitar filtros, eh, las tolvas Vamos a quitar todo eso para poder tener acceso Y sacar el motor Como les digo, nunca he hecho esto Dicen que la mecánica es muy fácil del bocho Y bueno, no sé, lo voy a averiguar eh, En mi opinión, cuando desarmé el pointer Que le bajé el motor, se me hizo sencillo Esperemos que en este caso sea más fácil. Así que bueno, vamos a empezar a quitar la tapa para que no nos estorbe el chicote del acelerador para ir desconectando todo. ¿ok? Entonces bueno, vamos a empezar. Pues ya quité Vaya que fue rápido Ya quité los cables eh, Más que nada las mangueras, las bujías La idea pues es retirar el motor Y vamos a utilizar la caja de, de velocidades Para hacer el acoplamiento ahí del motor eléctrico eh, Pues en, en la caja ¿no? Vamos a revisar también cómo vamos a hacer el acoplamiento Entre el motor y esta caja de bocho Entonces bueno ya lo iremos viendo poco a poco eh, Ahorita voy a quitar las tolvas estoy aquí quitando los tornillos de del motor comentan que es muy fácil, pero bueno, como todo tiene su chiste, ahí está la marcha algo que había notado cuando lo adquirí es que golpeaba mucho, había un golpe muy raro en el piso y ahorita ya que estoy acá abajo me di cuenta que el problema es esto, no sé si ustedes saben cómo se llama esto está aquí abajo entonces, eh, cuando el carro iba circulando, esto sonaba así. Como si estuviera flojo. No sé, esto hay que revisarlo. O tal vez es porque los amortiguadores ya no sirven, no sé. Pero siento que esto está muy... como con mucho juego. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos acá abajo y estamos viendo a ver toda esa parte. Entonces, bueno, ahorita... Esta es la caja. Seguimos desarmando pues. Uh. Dicen que es fácil. Ya ver, quité los cuatro famosos tornillos o tuercas. Es una tornillo y cuatro, un tornillo y tres tuercas, los acabo de quitar y vean cómo quedé porque pues está, está goteando por ahí abajo, pero todo eso va a desaparecer Pero nada más hay que sacarlo y listo, está. Se va a limpiar todo. Vamos a ver qué tal está la caja. Pero limpiar todo, en general. ya lo va a hacer nuevo? Eléctrico. Ah, además, además. Listo. Aquí está ya desmontado el motor, primer paso. Ahora sigue limpieza de caja, bajar la caja, quiero bajar la caja, limpiar, limpiar todo esto y empezar con el montaje. Bueno, nos vemos eh, después. Gracias por pasar por acá y sigan el avance del de bocho convertido a 100% eléctrico. Que estén bien.